Continuamos con Lengua de Trapo. Volvemos con su programa Lengua de Trapo. En este sector les presentamos el siguiente video. Solo aquí, Solo aquí Lengua de Trapo. hoy vio la mayor protesta masiva en casi 30 años. Gritando libertad y abajo la dictadura, miles de personas de diferentes poblados y ciudades se lanzaron a las calles a lo largo y ancho de la isla para protestar por la escasez de alimentos y medicinas en una notable erupción de descontento. ¡Liberdad! ¡Liberdad! ¡Liberdad! Entre los manifestantes también hubo quienes coreaban viva la revolución, viva la patria, viva Fidel. Ante la magnitud de las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel convocó por Televisión Nacional a sus seguidores a salir a las calles a enfrentar a los manifestantes. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión con firmeza, con valentía. Pero vayamos más a fondo. ¿Cuáles son las razones de las manifestaciones? que causó el hartazgo de los cubanos? El descontento de los manifestantes cotidianamente afectados por las limitaciones económicas y sociales pudo estallar debido a la emergencia sanitaria en el país por el coronavirus, situación que ha empeorado la escasez de alimentos y los altos precios si bien la isla mantuvo la pandemia bajo control a inicios de 2020, vio en las últimas semanas un rebrote que la colocó entre los lugares con más casos registrados por cantidad de población en América Latina. Durante la última semana, el país ha roto sus récords diarios de contagios y muertes, lo que ha llevado, según denuncias, al colapso de numerosos centros de salud. En su mensaje del domingo, el presidente cubano consideró que la situación actual era la misma que han vivido otros países y que Cuba había llegado tarde porque habían logrado mantener controlado el virus antes. Destacó además que Cuba había producido sus propias vacunas contra el coronavirus, aunque la administración de las dosis todavía es limitada en la mayoría de las provincias. El mes pasado el gobierno decidió dejar de aceptar, temporalmente, dólares en efectivo, la principal divisa que reciben en remesas los cubanos, una medida que es vista por economistas como la más restrictiva impuesta sobre la moneda estadounidense desde que fue penalizada durante el gobierno de Fidel Castro. El gobierno de Cuba atribuye la actual situación económica al embargo de Estados Unidos y a las medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump. Todos estos procesos que hemos tratado de enfrentar y de vencer ante una política de, de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país eh, llevan efectos acumulativos y precisamente yo creo que hoy los problemas que tenemos tienen que ver con esos efectos acumulativos. Las protestas en Cuba son inusuales y cuando ocurren son reprimidas. Antes de ese domingo, la mayor protesta que había tenido lugar en Cuba fue en agosto de 1994, conocida como el maleconazo. Produciendo provocaciones contra la policía, en distintos lugares. La presencia de Fidel Castro y la represión de un grupo de respuesta rápida, integrada por policías, agentes y brigadas, la deshizo. Pero en aquel entonces muchos cubanos en otras provincias ni siquiera sabían lo que ocurría en la capital. Casi 30 años después el escenario es otro. Ya Cuba no cuenta con un liderazgo carismático o en todo caso histórico como el de Castro. Y hay algo que no existía en ese momento, las redes sociales. Si bien durante el gobierno de Castro el acceso a internet en la isla estuvo restringido, su hermano Raúl dio pasos de apertura que conllevaron a una mayor conectividad. Desde entonces los cubanos han utilizado las redes sociales para denunciar su incomodidad con el gobierno al punto en que en muchas ocasiones las autoridades responden en sus medios oficiales sobre lo que están comentando los ciudadanos en las redes. Por su parte el gobierno cuestionó el movimiento y lo calificó como una campaña mediática para sacar provecho en una situación de crisis de salud. Señor embajador, ¿Cuál es la situación política real de su país, tomando en cuenta la lluvia de información extraoficial que está moviéndose en este momento en las redes sociales? Bueno, yo creo que hay que, que decir algo muy breve, que es un poco un antecedente. Es decir, Cuba es quizás el único país del mundo que lleva 60 años bajo un bloqueo criminal impuesto por diferentes administraciones norteamericanas y que ha sido eh, condenado y llamado a su levantamiento en 29 ocasiones. O sea, hace 30 años que las Naciones Unidas, de, ma de manera mayoritaria, le está diciendo a Estados Unidos, levántele el bloqueo a Cuba. Hay una resolución de Cuba que es muy simple, que dice necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Eso es lo que dice esa resolución. La última votación se produjo el día 23 de junio de este año, y o sea del año que concluyó bueno de este año sí porque estamos en julio, recientemente y votaron 184 países a favor de que se levante el bloqueo y votaron en contra dos países, Estados Unidos e Israel entonces eh, el país está bajo ese influjo durante seis décadas ¿qué país soporta? no 60 años, 60 días con un bloqueo brutal no me quiero extender mucho pero lo que implica el bloqueo es que Cuba no puede comerciar con el dólar que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto, que Estados Unidos eh, trata de presionar aquellas instituciones que quieren invertir en Cuba, bajo juicio que puede haber en Estados Unidos, si se invierte en alguna propiedad que fue de Estados Unidos hace 60 años, de algún ciudadano norteamericano o cubano que se hizo norteamericano. Que Cuba no puede obtener tecnología norteamericana para ningún proyecto que tenga. Que Cuba tiene muchas dificultades. Ahora sabe que estamos trabajando en cinco vacunas contra la Exacto. COVID. El único país del tercer mundo que está trabajando en cinco vacunas. Otros no tienen ninguna, lamentablemente. Pero para adquirir los componentes que tiene una vacuna, pasamos muchas dificultades. Barcos que van hacia Cuba para llevar combustible son presionados por Estados Unidos. Si usted quiere mandar dinero a un familiar que tiene en Cuba, algo de un banco cualquiera, incluido Bolivia, usted no lo puede hacer, porque, porque el bloqueo se lo impide. Por tanto, es una gran mentira que es un embargo bilateral, es un bloqueo que afecta a terceros. Exacto. Entonces, bajo esas circunstancias, más la COVID durante más de un año, que nos afecta como al mundo entero, si bien Cuba lo han mantenido controlado hasta recientemente, que un poco estamos ya en una, en una ola que tenemos bastantes casos que nos tiene alarmado Ese problema más el bloqueo de 60 años nos ha creado un grupo de dificultades entonces Estados Unidos y los acólitos y los que no les interesa el proceso revolucionario han desatado una enorme campaña basada en estas dificultades esencialmente para crear la sensación de que en Cuba hay un caos una situación calamitosa hay dificultades es así Inegal. pero quién no las tiene exacto pero además un principio y es que tratamos de lo poco que tenemos distribuirlo lo mejor que podemos pero eh, esto se está quedando al desnudo, entonces por ejemplo podría decir que en esta campaña mediática ha habido una campaña de mentiras tremendas, es decir presentar ante la opinión pública y eso recorre el mundo manifestaciones que no son en Cuba, eso lo he dicho en algunas entrevistas es decir presentar un malecón de un país africano del norte diciendo que es el de La Habana presentar una gran manifestación en una plaza diciendo que es de Cuba y todo el mundo ve el obelisco de la calle 9 de julio en Buenos Aires eh, por la victoria en, en, en la Copa de las Américas y presentar eh, carteles o una manifestación donde hay carteles y los medios el que lo difunde, por ejemplo Fox, he visto uno recientemente que pone como nublado el, el texto del, del, del cartel, el cartel es nuestro, otra manifestación en un monumento en Cuba cuando se acerca a la cámara es, es, un, es una pancarta revolucionaria, ha habido problemas, hubo dificultades, lo estamos trabajando, y yo pienso que lo fundamental es condenar esta maniobra que ha sido orquestada desde Estados Unidos con la anuencia del gobierno de Estados Unidos, con los recursos de Estados Unidos para crear un ambiente de desestabilización política interna para tranquilidad de los amigos y e intranquilidad de los enemigos es una situación que el pueblo ha controlado. La dirección del país ha estado conversando con las personas diciendo, bueno, a ver, estas es son las la realidades, lo que podamos corregir se corrige lo que esté mal, lo corregiremos, pero hay tranquilidad en el país, las instituciones están funcionando Y mucha gente en el mundo, como en Bolivia, apoyando Hubo una manifestación hace poco, ah, la pasada semana, sí. que hubo vale. miles de personas apoyando a Cuba Yo sí. agradezco muchísimo esa, esa manifestación contundente. Me parece muy bien todo lo que ha expuesto, señor embajador Esta forma de actuar del gobierno de Estados Unidos para incitar a esto Mire, nosotros tenemos una larguísima relación con los gobiernos norteamericanos, no es de ahora, no es de la revolución. La revolución triunfó en el primero de enero de 1959. Hace 200 años los gobiernos norteamericanos pretendieron comprar a España la isla de Cuba. Eso no fue posible. Después combatimos 30 años contra el colonialismo español. 30 años, no 30 meses, ni 30 semanas. <risa> Entonces, y fuimos la última isla en liberarnos. Y hemos tenido después una etapa de 50 años de pseudo república, donde los principales medios del país estaban en manos de las empresas norteamericanas. Esto llegó a la revolución, como dice la canción de Carlos Puebla, llegó el comandante y mandó a parar. ¿Que ha sido perfecto el proceso? No, que hemos tenido dificultades, es verdad, pero hemos hecho una revolución auténtica en las narices del imperio. Y eso yo creo que vale respeto. Y si nos hemos equivocado, bueno, nos hemos equivocado por nuestra cabeza y como Hemos desarrollado un proceso. un proceso soberano y de apoyo y de ayuda a muchos pueblos del mundo, de lo cual hay testimonio. Por eso Cuba tiene muchos amigos. Cuba es un país obviamente muy solidario, como todos sabemos. Eh, entendemos que la, el bloqueo que ejerce Estados Unidos en contra de su país es criminal, totalmente criminal. Son 184 países, como usted ha indicado, que están en contra de este bloqueo criminal, pero hasta ahora no se ha hecho caso <risa> alguno a esto. Claro. Entonces, ¿cuál es la...? Bueno, llevaré una respuesta muy larga, pero trataré de ser sintético. Eh, yo pienso que los gobiernos de Estados Unidos, no el pueblo norteamericano con el que tenemos una relación entrañable, sobre todo la gente que se preocupa, ha habido muchas instituciones religiosas, que han tenido una postura de apoyo a Cuba, en fin, no es eso, son los gobiernos imperialistas contra los que nosotros, eh, o sea, contra los que nos defendemos, porque si ni siquiera nosotros no tenemos bloqueado a Estados Unidos, nosotros no agredimos a Estados Unidos. No. En Cuba hay una base naval con presencia eh, norteamericana en contra de la voluntad del gobierno y del pueblo, esa es la única base en el mundo en que el gobierno y el pueblo están en contra, y ahí se mantiene. Entonces, para ser muy, eh, digamos, gráfico, recientemente a partir de estas manifestaciones que hubo de descontento lo que hablé hace un momento, que Estados Unidos ha tratado de dimensionar, ha tratado, dijo el presidente, que habló públicamente, el presidente Biden, dijo el gobierno de Cuba tiene que escuchar a su pueblo. Ahí entonces tú no escuchas a 184 países que lleva 30 años o sea, diciéndote que tienes que levantar el bloqueo, es cínico y es hipócrita el señor y los que lo rodean y lo que lo aupan. debo decir que además de esos 60 años de bloqueo, de lo que podría hablar aquí bastante pero en el gobierno de Trump que duró el periodo que saben, por suerte, un solo mandato se aplicaron 243 nuevas medidas para tratar de subvertir la realidad política cubana y de que no llegara ayuda económica y frustrar el proceso revolucionario Es decir la, la filosofía del Departamento de Estado de hace 60 años es que hay que crearle a Cuba muchos problemas económicos, internos, de alimentación para que la gente se subleve. Ese es el principio dicho por el subsecretario de Estado, Mallory, está por ahí, es público, lo pueden buscar, es cínico, es grosero, eso es. Eso es. Entonces, mm. contra eso no hemos tenido que luchar. Yo siempre le digo a las personas, es que Cuba, tú la puedes juzgar como, como un país que no tenga un bloqueo, porque el bloqueo hay que sufrirlo para saberlo. Y nosotros vivimos en una trinchera. Y yo no estoy, diciendo, no estoy descubriendo lo que voy a decir, pero revolución que no se sabe defender, perece. Así es. <risa> Entonces, Así es. nosotros nos defendemos. A capa y espada. A capa y espada como se tiene que hacer en toda revolución. Entonces, la pretensión es imponer, pero pero, pero no es que lo diga el embajador de Cuba, es que la pretensión histórica, usted lee la historia de América Latina, está llena de golpes de Estado, de Estados Unidos. Vea la historia de, de, de, de, de, de Haití, de paso digo que el 80% de la salud de Haití la dan los médicos cubanos hace muchos años. Realmente sabemos que tenemos una Cuba muy solidaria y nosotros estamos agradecidas por eso. Nos vamos a un corte y volvemos con más de Lengua de Trapo. Contáctate a nuestra línea WhatsApp 75855519 Lengua de Trapo. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.